Hola y bienvenidos a un nuevo video Para este experimento tenemos dos vasos con agua Uno con agua caliente y otro con agua fría A cada uno le vamos a colocar una gota de tinta china Como podemos ver, el vaso con agua fría hace que se generen líneas bien definidas. Es decir, la tinta no se disuelve completamente, sino que genera unas líneas que se van esparciendo poco a poco por el agua. En cambio, en el agua caliente, la tinta china se disuelve mucho más rápido y no genera ningún tipo de líneas, sino que genera una gran mancha. ¿Crees que ocurre este fenómeno? Escríbelo en los comentarios. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.